Vamos eh, nosotros a continuar con el espacio y a pasar con nuestro compañero Amado José Rosa. Gracias Carolina y gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes. Miren, eh, en un informe reciente se ha dicho que el, los, los niños de 10 años de la República Dominicana, no tienen la capacidad suficiente para interpretar un texto leído, un texto sencillo. Y eso, por supuesto, es una deficiencia bastante seria, que no se le puede cargar al gobierno de Luis Abinader, no. pero tampoco se le puede cargar a los demás gobiernos porque ha sido, ha sido endémico en la República Dominicana y sí se le debe cargar a todos los que han pasado por la, el Estado Dominicano. Una de las cosas que uno se lamenta en nuestro país es que, en definitiva, uno eh, se pone a analizar y dice, bueno, pero nosotros en tanto tiempo no hemos resuelto un solo problema, y algunos de los problemas que hemos resuelto han vuelto hacia atrás, como por ejemplo el tema del dengue, Ahora tenemos muerte por dengue, cuando en realidad no se hablaba de dengue. Entonces, eh, la República Dominicana tiene que hacer ingeniería de, de la cosa, del ejercicio de la actividad pública, porque en definitiva no podemos continuar por donde, por el sendero en que vamos. Que un, que un niño de 10 años no sepa interpretar, son 10 años, no sepa interpretar un texto leído es una mala señal. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiante nos daban le lectura comprensiva y nos daban una dinámica que se llamaba composición. Es decir, tú llegabas el fin de semana y la profesora decía, bueno, vamos a hacer una composición de ver cómo nos fue el fin de semana. Y tú tenías que redactar un, en, en una un cuartilla o en media cuartilla lo que tú hiciste de viernes a domingo por ejemplo eh, tú lo veías eso como medio estúpido medio pero nada al final lo que te está diciendo lo que te estoy es enseñando a redactar a, a, a plasmar eh, en grafía en tu memoria tu pensamiento tus criterios lo mismo que la lectura comprensiva. Yo recuerdo la existencia en la escuela de un libro de lectura que era un libro de cuentos cortos y recuerdo un cuento muy particularmente que se llamaba La historia de Catilangualantemois, algo así. Era una señora que tenía los pies de barro y se le ocurrió, sin pensarlo mucho, cruzó un río caminando y se le derritieron los pies. Y... Cayó en el río. Pero cuando tú te pones a analizar eso, tú dices, bueno, pero esa historia, ¿qué tiene, ¿qué tiene que ver? Eso tiene mucho que ver para la vida. Hay un refrán que dice el que tiene pie de barro. Cuando tú tienes pie de barro, lo que significa es que todo lo que tú has construido se puede derrumbar en poco tiempo. Así con pies de barro hemos nosotros construido la educación formal de la República Dominicana. Y por eso hoy día nuestros niños de 10 años no pueden interpretar un texto. Pero yo voy más lejos, yo voy más lejos. Yo voy al punto en que profesionales, los profesionales de este país no saben leer. No saben leer porque no saben interpretar. Y usted lo oye que macujean, como dicen los profesores. Antes el que macujeaba, te ponían a leer eh, frente al curso te, te, te okay. ponían con, con, con, una, con un libro, léeme la página tal, y tú tenías que leerlo, si me acogiaba te jalaban el cerquillo, te daban un reglazo, ¡pam! ¿Ok? Y eso no pasaba nada, si tú ibas a tu casa a decir que la profesora me dio, lo que hacía tu papá era que te daba otra pela, porque algo malo tú lo hiciste. Oiga, era así. Entonces, eh, uno aprendía a leer, uno aprendía a escribir, uno aprendía a plasmar su pensamiento, sus ideas en un papel. Hoy día eso se ha perdido, la escuela ha involucionado. Miren, yo abandoné una maestría por dos razones. Primero porque eran los domingos y yo trabajaba todo, toda la semana. Caramba, y también ocupar los domingos es difícil. Entonces... Eso, me, eso, eso fue una barrera. Pero en medio de esa maestría, en una ocasión, una profesora brillante, profesora, socióloga, eh, dijo, le preguntó a una, a una de nuestras compañeras, eran profesoras, la mayoría eran profesores y profesoras, que desarrollara una idea sobre un planteamiento que se hizo en el, en, en el aula y ella se paró, oye lo que dijo la profesora eh, Carolina ay, ay profesora yo no puedo, yo no, yo no hablo mucho porque yo no soy muy física en boca de una profesora que en ese momento daba clase en la escuela secundaria o primaria la escuela media, era profesora de media y dijo eso, y yo dije pero por Dios oye lo que yo pensé yo voy a sacar de aquí un título igual que esa profesora. Yo me voy de aquí. Motivado por el problema de los domingos, que era el único día que yo tenía de descanso, que tú yo estaba, entiendo, estaba empleando la mitad del día para ir a una maestría. Motivado a eso. Y esto que pasó, me convencieron de que yo debía de irme la dejé a, La dejé con más de un año la maestría y no la continué. Pude haberla continuado, pero ya pasó el tiempo reglamentario y no pude continuar la maestría. Pero realmente eso fue lo que me motivó. Y así como eso que yo cuento... A mí me ha pasado eso. Y así como eso que yo cuento, hay muchísimos profesionales que no saben leer, que no saben comprender, que no saben lo que es la semántica, que no tienen idea de lo que es la semiótica, ¿m? que incluso escriben con faltas ortográficas terribles. Ahí vi un tuit de un señor... Eh, hijo de Federico Joviné Bermúdez Federico Joviné se llama el muchacho y dijo yo, no me, yo, no, yo tengo que sentarme a verlo que el papel timbrado de la asociación dominicana de profesores tiene tres faltas ortográficas el papel timbrado vuelvo y lo repito del, de la asociación dominicana de profesores dijo Federico Joviné en Twitter, vi el Twitter eh, tiene dos faltas ortográficas. ¿Usted se imagina? Yo no las he visto. Tendría que sentarme a ver el papel timbrado. Pero si él lo dice, pienso que no se va a estar poniendo a hablar disparate eh, si, sin poder probar que realmente ha ido. Y yo no lo dudo, porque aquí la gente no repara en eso. Esa maldición de estar escribiendo en las redes eh, con abreviaturas o utilizando... Eh, eh, en vez de Q utilizando la K para decir aquí A K I aquí pero, horrible, yo nunca... pero yo le voy a decir otra cosa. Aquí en este país la gente no sabe diferenciar la palabra ahí de hay ni de hay sin H. Ya lo sabe. ¿Mm? no la saben diferenciar, y se lo digo porque he visto muchísima gente, incluyendo profesionales, que escriben ahí, H-A-Y. H-A-Y, queriendo significar la expresión ahí, la pre, el, el presente indicativo. O sea, aquí mismo, como dicen los romanos, hit et nun, en este momento, ahí lo escriben de esa forma, como si fuera hay pero con H. Ay, es una expresión. Ay, me duele la barriga. Ahí es, es con h intercalada porque es un indicativo aquí, ahí. ¿Eh? Y ahí es del verbo haber. Pero eso no lo saben distinguir, que es una cosa sumamente sencilla y nadie lo sabe. Entonces, no lo sabe. es verdad que estamos mal, pero también, también, préstamelo. ¿no? también, los profesionales tienen. Prétame el marcador, amado, Ponete para que escriba la I, es, I, el ahí. Estos errores. <risas> Préstame el marcador, sí, está bien. Estamos en el aire, o sea, estamos... Miren, miren, déjenme déjeme, déjeme enseñarles. La gente confunde. Ahí, confunde. Tenemos series deficientes. De ahí. Ahí, y confunde. ¿Cuál es el otro? Ah, eh, ahí. Ay, que es una expresión. Miren. Mírenlo aquí. Miren lo que la gente hace. Escriben allá. Del verbo encontrar, hallar, buscar, por allá, que también es un indicativo de distancia. De lugar. de lugar. Y aquí está lo que yo decía que confunde. La gente no sabe cuándo escribir ahí, cuándo escribir hay y cuándo escribir hay. ¿M? ¿Por qué? Porque el idioma castellano es rico, es sumamente rico. Yo le, voy a, yo le voy a contar una anécdota para que ustedes vean lo rico que es el lenguaje castellano. Yo le digo a mis alumnos, a mis estudiantes, el abogado tiene que escribir, pero el abogado tiene que saber escribir, porque si el abogado no sabe escribir puede cometer errores que lo pueden perjudicar porque usted escribe para que un juez interprete lo que usted eh, eh, está diciendo, para que un juez entienda lo que usted está diciendo y usted tiene que escribirlo muy correctamente. Miren esto. La... El ejemplo es el siguiente. A un cuartel del Ejército Nacional llegó un, un, un guardia Acompañando un preso o custodiando un preso, mejor dicho, con un, con un telefonema que decía eh, decía muerte no cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la idea era que la coma tuviera aquí, la coma tuviera después del no. Hámonos eh, un crossover aquí, ve muerte que la no. coma tuviera después del no, y entonces para que dijera muerte, no cárcel. Fíjense eso, pero qué pasa si usted cambia esa coma y la pone aquí, totalmente cambia el sentido: claro, dice muerte no cárcel, está, o, sea, o sea una coma puede hacer que maten a una gente exactamente, una simple coma señores, en el idioma castellano puede hacer cambiar todo el sentido de lo que se dice entonces nosotros tenemos un serio problema que el estado dominicano mírenlo ahí exacto, exclamación, verbo haber, indica, indica un lugar ahí mírenlo ahí hacen eso, producción. Es lo, mismo, es, lo mismo, es lo mismo que la palabra secretaría y secretaria. Lo único que la diferencia es un, una, una, una tilde que rompe el dictongo. Una tilde que rompe el dictongo. Secretaría. Si está el, la tilde, habla del lugar, del, del sitio donde está el secretario. La secretaría pero cuando no se pone eso, dice secretaria, óigame, entonces es, esto es importante, realmente nosotros tenemos que dedicarnos ahora a que esas cosas que pasan, esas incapacidades que tenemos, sean eh, revertidas, porque la verdad que la República Dominicana no se merece que a esta altura del juego tengamos personas que no sepan interpretar Niños de 10 años que no saben interpretar, pero profesionales de muchos años que tampoco saben interpretar. Aquí en una ocasión el doctor Leonel Fernández dijo que el, el pueblo, muchos, muchos de los políticos nuestros no sabían contextualizar. Y lo acabaron, comenzaron. Pero es verdad, pero es verdad, usted lo sienta lo sienta a hablar con otros o lo sienta con un entrevistador o con quien sea a hablar y no saben decir más de 50 palabras y cuando terminan esas 50 palabras reciclan de nuevo esas 50 palabras. Y usted le dice una palabra y te, sea, te saltan que eso es una dominguera, explica eso. Óigame, por Dios, es un problema que tenemos que hay que ponerle mucha atención al tema de la la interpretación del lenguaje. El lenguaje, la cosa más rica que hay es el lenguaje nuestro. ¿Mm? Sí, sí, amado. Y no lo conocemos, eh, no lo mira, no muchas Mira, yo siempre recuerdo, Amado, algo cuando estábamos en el proceso de la graduación, que se crean los grupos uh -huh. para eh, acordar todo lo de la graduación allá en la universidad y demás, y los grupos. Y los muchachos se autofelicitaban y escribían, felicidades para mí. Y los veo uno en Facebook con ese, felicitándose. O sea, felicidades, o sea que llevase. y yo decía Dios mío, o sea una uh -huh, cosa uh -huh. increíble, ver el nivel sí. de faltas e ortográficas, otra, eh, el nivel y, y el descalabro que hay a nivel intelectual en nuestras universidades, hablando ya de muchachos en etapas finales, amado, yo que no hace un tanto que me gradué, pero no, décadas, ¿verdad?, y, y tú observas y ves que el nivel de preparación, el nivel académico de nosotros, de esas generaciones que está saliendo de las universidades, señores, está muy por debajo de lo que debería de ser. Y es, tenemos como resultados profesionales mediocres. O sea, Totalmente. que no tienen la capacidad es. de esa profesión en la que se han formado en As, la universidad. Asimismo. Y así pasan todas esas materias y van llegando asimismo. con todas asimismo. esas lagunas, que es una cosa que da pena. Eso asimismo. parte del alma. Esa, así mismo es. Entonces, tenemos que ponernos en esa. Tenemos que sí. dedicarnos a mejorar esa situación que yo estoy manifestando acá. Al final de mi comentario, sí. hay dos hay dos imágenes que, que, que enviamos. Vamos a verla para que ustedes vean de los errores más comunes que se cometen. Vamos a ver. Mire, haya, verbo hallar o encontrar. Haya con Y. Este haya primero con doble L. Primera o tercera persona del verbo haber. Haya, mujer, niñera. Y allá. Tiene acento, ese allá. Lo sí, sí. sí, que pasa que no veo bien el monitor. Adverbio de lugar. Adverbio eh. de lugar. Es un adverbio de lugar. Allá en el campo. Uh -huh. Mírenlo ahí. Allá, allá, allá y allá. Los cuatro, pero tienen significados diferentes. Mi bisabuelo tenía un haya muy cariñoso, o sea, una, una niñera. El que haya leído muchos libros no significa que sea un genio. ¿verdad? el que haya leído el que haya leído muchos libros no significa que sea un genio y allá que allá viene fulano ¿verdad? está, está indicando un adverbio de lugar y busca y busca y no haya haya significa tercera persona del singular bueno y Mira, muchísima entre otra el... cosa los, los de... verbos perfectos por ejemplo la gente no lo sabe conjugar los verbos plus cuán Perfecto. Mira que...